Vamos a cambiar nuestra agenda, vamos a dejar de hablar de conflictos, vamos a dejar de hablar de problemas y vamos a meternos en un ámbito que es muy interesante, que es el tema de la cartografía, de los mapas, de, de, las, de las maquetas. sí. Y, y hoy tenemos una visita muy especial. Quiero agradecerle que haya venido a compartir estos minutos con nosotros a Eduardo Pacheco, quien es cartógrafo. Yo personalmente no sabía que había en Bolivia un cartógrafo. Y bueno, he tenido el placer de que nos venga un día a visitar acá al canal y nos diga... Estoy en un proyecto que no se imaginan lo fantástico que es Entonces dijimos, bueno, lo vamos a poner al aire Para que nuestra audiencia, nuestros amigos y amigas que nos ven acá eh, Se enteren, ¿sí? Así que bienvenido, un abrazo, un cariño grande a Eduardo Que está aquí esta mañana con nosotros Un, un placer gusto, realmente un enorme, gusto. un gustazo Igualmente, Bienvenido, un gusto Realmente ¿No? Greguito, un orgullo estar acá No, por favor En este prestigioso canal Bueno, muchísimas gracias eh, De entradita nomás, no sé si podemos mostrar Aquí tenemos en, en la parte inferior de nuestra mesa de trabajo Una, una maqueta, ¿sí? Una maqueta. Ahorita vamos a empezar a explicarles de qué se trata. Lo va a hacer Eduardo, obviamente, que es el especialista en el tema. Eh, uno diría, una maqueta, ¿no es cierto? Es, es, eh, es, son eh, algunos recortes o fotografías o fotocopias que tú recortas y las vas pegando, las vas ubicando ahí en una, en una, en una madera, en una tabla, etcétera. Pero eh, atención que esto no es así. Sí. ¿no? Esto, esto tiene otra, otro grado de complejidad. Exactamente. A ver, cuéntanos, Eduardo. Bueno, para empezar, esta... Va a ser una, una, un monumento a Bolivia, porque va a ser en cemento, en un material de cemento, podemos marmolina o una fibra gruesa ¿Ya? para hacer, ¿no es cierto? Y eh, la, la característica de, de, este, de este monumento a Bolivia, que va a ser un, un monumento de 30 metros por 28, todo, todo Bolivia... ...la maquetita que tengo aquí es solamente una muestra... ...para ver cuánto gasto en material, qué tiempo tardo en hacer... ...y como te digo, Gringuito va a ser el único en el mundo... ...porque todas las maquetas que están en... o ...los, o los mapas que están en nuestros países son pintados... ...en cambio este tiene imagen de satélite... ...o sea, la foto de Bolivia en relieve... ...lo que es exactamente lo mismo... ...toda la textura, tipo de terreno, eh, cuencas, ríos... Todo lo que tiene, todos los accidentes geográficos. Correcto. Están viendo ustedes ahora mismo en imágenes. Quédense nomás ahí, quédense nomás ahí. Yo voy a hacer un experimento para que ustedes se den cuenta de, del tamaño de esto, ¿no? ¿Quién, ¿Quién está con...? Estamos allá, ¿no? Con la cámara. Eh, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner mi punta bola. ¿Sí? Voy a poner la punta bola ahí en primer plano. ¿Dónde estás ahorita? Aquí, ¿no? Mira, voy a meter la punta bola. Mira la punta bola. Para que te des idea del tamaño. A ver, abrite un poquito. A zoom out. ¿Sí? Mira, mira, mira qué chiquita queda la punta bola. Dense cuenta, ¿no? Estamos hablando de una maqueta gigante. Pues bien, esta maqueta gigante que hoy nos trajo Eduardo acá al estudio es una pequeña parte de todo el trabajo que él está preparando. Es un cuadrito. Es un cuadrito, diríamos. Del cuadro grande, porque este es este es un pedacito, un retazo, diríamos, de, de, del mapa de Bolivia. Porque la idea es hacer el mapa de Bolivia, ¿no es cierto? Sí, eso eso tendríamos que, que explicar bien. Es este. eh, a, ahí está, ahorita lo vamos a mostrar. Eh, permítame un segundito, me voy a, me voy a cruzar. Sí, voy a, voy a retirar acá la hoja. Este es, a, a ver si te puedes venir ahora, ¿sí? O no sé con quién, ¿contigo? Quizás, ¿contigo? ¿Sí? Compañero, ¿contigo? ¿Sí? A ver, venite acá, aquí, a esta hojita, a esta hojita. No sé si te puedes venir. Miren. Este es el, el, el plan de trabajo que tiene Eduardo, ¿sí? El plan de trabajo que tiene Eduardo, ¿sí? ¿Quién está tomando? Ahí, ahí, bien. Ahí, ahí, quédate. Ese cuadradito naranja que tienen ustedes ahí, a quienes nos siguen es, en la radio, ¿sí? es, es un cuadradito naranja, ¿sí? El que está aquí, aquí, aquí, aquí, ¿sí? El que está aquí, mira, ahí. A ver, abrí de nuevo la imagen. Ver, ese cuadradito, ese chiquitito... Es, es este que tenemos es este. acá. Es este gigante que tenemos acá que nos trajo Eduardo. ¿Y este? Dense cuenta ustedes la cantidad de cuadros que hay como ¿Y este? este. ¿Y este negrito? Y el negrito es este que... Ahí hay, hay, hay nomás, ahí hay nomás que se quede. Ahí nomás que se quede. Y el negrito, el chiquitito, ¿sí? El más pequeñito que ven ustedes ahí, ¿verdad? No, no, no se cruce, no se cruce porque estamos mostrando. Ahí. El chiquitito, el cuadrito, es este, ¿verdad? Es este. Y voy a poner aquí la punta bola una vez más para que ustedes se den idea, ¿Sí? De lo grande que es. O sea, ¿cuántos de estos chiquititos son en total? Uy, como 700, 800 creo. 800. Casi mil. Casi mil, mil de, de este. Casi mil de estos hay ¿sí? que este? Y del grande, ¿cuántos serían? Son casi, a ver, son 70, 80 más o menos. 80. 80, 80 del grande. De 100, una, escala 125. Y esa es escala 150 mil. Claro que tiene más detalle. Como verás aquí, esta es la, este, este mapita es este. Sí, este cuadradito amarillo que lo tenemos acá, que además, ahorita les voy a, les voy a contar qué lugar es de Bolivia, ¿sí? Juan Son Manu, las minas. minas. Uni, sí. sí. Miren ustedes, en este cuadradito están Lucía, ya, ¿sí? Yayagua, Catavi, ya. siglo XX. No, no encuentro Guanuni aquí. Guanuni no, está, no, antes, no está uno, más allá. Está más allá. Sí. Aquí está. Lo mismo este, es este. ¿Puedes ver esto? No, no, no toma lo suficientemente picado. A ver, venite más acá. A un picado, así, bien picado este. Aquí, ¿no? no no te va a entrar. Con esta es. Con esta, con esta. Con la grúa. Más acá, si la traes la grúa, te puedes hacer uno un de un arriba. A ver, entrale. Ya estás, ¿no? Aquí, mira. Siglo XX, Yayao, Oncía, Catavi. Y aquí están los cerros, ¿no? Los cerros, los ríos, los ¿Y caminos. ¿Ah? ¿Es, es lo mismo. Ahí está el cuadradito. Y ese cuadradito amarillo que tienen ustedes ahí, está acá, ¿sí? A ver si, si Chaparro puede agarrar este. Este agarrale, este agarrale. Agarrale este, ¿sí? Con eso ya vamos a ir completando. Metele este. Mirá, es lo mismo, ¿sí? Este pedacito es lo mismo. Pinchale, pinchale este, este, este, el de Chaparro. ¿sí? El de Chaparro. La cámara de Chaparro. Esta. Esta. ¿No nos están escuchando adentro? Esta cámara, la de Chaparro pinchen, compañero. Eh, exactamente. Esa, exactamente. Ese amarillo, ese, ese cuadrito amarillo que veían hace un rato, es este mismo. ¿Sí? Este rectángulo. Es este mismo. 50.000, ¿Sí? este es, es 50.000 es este. 50, Si te 25, entras, 000. si haces un, eh, un zoom, ¿no es cierto? Te entras, ahí vas a ver, siglo XX, Catá, Villayago, son las minas, los distritos mineros, mira, qué bonito. A más detalle, a ver, solo que... Qué son maravilla. ¿Y qué tienes ahí? Montañas, ríos... Ríos, caminos principales, poblaciones, las minas. Fantástico. Y el tipo de terreno. No, este no, es uno de... ¿Cuántos dijiste? 800? No, Unos mil. No, pero ah, digo... Son mil y pico... Más de mil. Sí. Eh, más de mil de estos. Que que o sea, todo Bolivia. va a medir... 30 metros, 30 metros por, por 28, 28 metros, más o menos. casi cuadrados Bolivia, ¿no es cierto? Entonces. Fabuloso, fabuloso, ¿con qué material se hace esto? A ver, vamos a, vamos a ir eh, charlando un poquito, eh, ¿con qué material se va a hacer eh, la, la obra ya, diríamos, final? Porque estas son maquetas, ¿no? ¿no? Una maqueta, sí, es una Exacto. prueba, ¿Ya? va a ser en cemento, cemento, cemento. o marmolina, Ajá. Cemento o marmolina o la fibra gruesa de vidrio, ya. esa que hacen los, los dinosaurios, pero el doble de eso, para que la gente camine. Hubiese sido lindo pasar una, una, un mapa de Guatemala, para sí. que tenga la idea, ¿no?, que Guatemala y todo el mundo va a pasear, camina y mira de lejos. Son ocho países que tienen estos mapas. ¿Y por qué nosotros no podemos tener una, una mapa de, de Bolivia? Un monumento, ¿no? Porque es un monumento de Bolivia. Y el único porque tiene imagen satélite, no es pintado. Eso. O sea, toda la textura que tiene es real. Color de, de terreno, de tipo de terreno, es real. Ubica... O sea, es como que estuvieras sobrevolando, digamos, eh, el país. Más no, menos. Uno puede tocarlo. Las, las tridimensionales virtuales son diferentes a estas, ¿no? Porque esto puedes verla, tocar y pasear. Caminar. Claro, allá te explicaré, en aquella mapita de allá, puede ser. Sí, aquí, por este ladito, por, por acá, por acá. Ahí <coughs> vamos a ver este, este mapa, a ver qué es esto. Ahora, la gente puede caminar por todo esto. Ve a la izquierda y a la derecha. En cambio, el mapa que tienen en el exterior, tiene que ver uno de lejos. Entonces a veces no tiene sentido donde la plaza que veas el monumento, que vayas al monumento que es distinto. ¿no? Sí, es que camines y vais a ver el Entonces, esa es, esa es la idea del, del, del monumento a Bolivia. En el Bicentenario sería genial. No sería una, una bomba, porque le, como te digo, gringuito, es el único en el mundo con esas características. La mayoría de los mapas son pintados. De ¿no? acuerdo. Y este es, es como si tú sacas un molde, tienes como el Antonio José de Sucre, te sacas unas fotos, ah, no en el mono, entonces eres tú nomás. Es así el mapa impresionante. de salida. Impresionante, muy bonito. Eh, llegar a esto, Eduardo, ¿qué, qué ha significado para ti? ¿Qué... Muchos años. Sí, por Perdón. favor. Sí, no, por favor. Muchos años de experimentar, trabajar, porque el secreto ahora de esto, digamos, yo lo tengo, ¿no? El secreto para una imagen satélite, donde se habla exactamente al, a, la, a, la, se a la geografía del, de, o al tipo de terreno que tenemos. Entonces, ese es el secreto que tengo, ¿no? Es que, ¿cómo se hace eso? Yo quisiera enseñar, digamos, a los colegios, o a los institutos, a, a Naval, Colegio Militar, pero la idea es que esto esté para que alguien tenga interés en el Bicentenario. Esto apunta al Bicentenario. Ojalá, claro, que alguien diga... ¿Y digamos, dónde se podría instalar, por ejemplo, esta, a ver así, pensando en voz alta? ¿Se ha, se ha pensado en algún emplazamiento? Yo había pensado en la Plaza Bolivia. En la Plaza Bolivia. Porque tienen una llamita y tiene un mercado, ¿no? Entonces ahí tenemos campo, 30 metros para que la gente vaya a caminar y, y vea la realidad de nuestro país. O sea, ¿Sería toda la plaza que ocuparía? No tanto. Buena parte. Eh, una, una, una cuadra tiene casi 100 metros, digamos. Sí. Casi unos eh, 50 metros, 40 metros con el tinglado, la cosa, puede ser en la Plaza Bolivia. Pero hay campo, ¿no? Directamente se puede, se puede hacer buen sucre, digamos. En la, donde están los dinosaurios, ya. puede ser también que tenga ahí. Ajá, uh -huh. ajá, buenísimo. Qué belleza realmente. Estamos ahora sí con una con una buena imagen ahí que está. permite ver justamente la, la, el recorte, diríamos, este, esta, esta este retazo, este pedazo del, del mapa de Bolivia, que bueno, pues ustedes saben, tenemos un millón noventa y ocho mil y poco kilómetros. Cuadrados, ¿1 ¿no? Un millón de cien, digamos, con un 3. Sí, sí bueno, sí, obviamente. Un millón que de los Sí, sí. Y Ahí... las, y las sí. curvas de nivel, vamos a hacer cada 125 metros, cada 50 metros. ¿Qué sería eso? Todo Bolivia, las curvas de nivel. Mar, me el... Sí, no, está bien, está bien, explíquenos, explíquenos. ¿Sería, ¿Qué serían las curvas de nivel? No, entonces, cada 125 metros tenemos que hacer todo Bolivia. Ajá, de Metir, acuerdo. Cada 125 metros, 55, todo Bolivia. Entonces vamos a darnos cuenta que no es país eh, altiplánico. Mira, tenemos todo el llano. Somos amazónicos, se me... esencialmente amazónicos. Y La Paz, ¿qué tiene? Tenemos todos los, los, todos los, los, pisos, los pisos ecológicos. ecológicos. Tal, tal cual. Tenemos nevados, tenemos lagos, tenemos cordilleras, yungas, claro. llanos, salares. Sí. Y al que, no crea, al que no crea cuando viaja a Coroico va a ver cómo va a llegar de abrigado a la cumbre. Y va a ver cómo se va a ir sacando en el camino la ropa hasta llegar en Polerita, sí, coroico. ¿no? es, es, es, es una, así. Es, es, es fantástico. Es, es, entonces, Buenísimo. Bueno, excelente. La idea entonces es un poco divulgar este material de Eduardo Pacheco Arzadum, que es el, justamente cartógrafo. ¿Qué hay que hacer para ser cartógrafo? ¿Dónde se estudia cartografía? ¿Cómo es esta profesión? Yo he estudiado en Fort Clayton, en Panamá. Estoy no estudiando tres veces, estaba becado allá. ¿Ya? Yo salí del Geográfico Militar. Ajá. Trabajado en el geográfico militar, ha salido de... ¿Usted hacía planos, digamos, lo, Bueno, lo el, eso mucho común en plano con mapa. Eh, digo, sí, mapa, perdón. En plano ese digamos, sí, sí, sí, es está una organización claro. y, está y claro. mapa es más terreno, digamos. De acuerdo. ¿no? Entonces, ¿Usted, ¿Usted hacía mapas en ese... Eh, hacía, te, eh, hacía fotogrametría, de acuerdo. cartografía... Bien. Buenísimo. Entonces, eh, Ahora está con esta con esta locura pues una locura sí, ¿no? es una, bueno, un dos años hermoso. pero quisiera que alguien ¿no? que el, el gobierno se eh, puedan interesar. O, los, o, los, o los empresarios digamos que hagan su y pongan sus plaquetas hay o los bancos que se pongan sus plaquetas y Correcto. eso entreguen, digamos, en el Bicentenario. Sería sería ideal. ¿Tal tiempo para, para, para ¿Dos hacerlo? Años, dos años años y un poco más de trabajo. Esto. O sea, sería casi justo. es minucioso. Pero claro, si era claro, era está clarísimo. Está clarísimo. Es como eso. un rompecabezas de, de mil piezas, ¿no? Que sí. hay que ir armando, que hay que hacerlo. ¿Y esa esa obra en cemento que usted va a hacer, ¿se hace de una o se va armando por, por no, pedazos? No, no. Como un por rompecabezas. Pedazos, por pedazos. Como un rompecabezas. Primero lo más difícil, la cordillera, digamos, ¿no? Porque la cordillera es... Acá habrá la cordillera de Tarija hasta, hasta, claro. hasta el norte de... Atraviesa de, de, todo, todo el país. Eh, esa, esa cordillera, sí, la, la complicada. De acuerdo. Pero buenísimo. tiene que ser exacto, ¿no? Cada, cada color de... de de terreno, tipo de terreno, sus elevaciones, tiene que ser exacto. Qué maravilla, qué maravilla. La verdad es que cuando, cuando ah, ves la imagen en la televisión, ¿sí? quienes lo están haciendo ahora mismo, eh, si le sacaras esas etiquetitas parecería que estás sobrevolando. Sí. ¿no? Parecería que estás sobrevolando. Le he puesto esas ¿no? etiquetas para, para ver dónde están, digamos, todos los departamentos, países. Impresionante, muy bonito realmente, es excelente. Bueno, eh, es un proyecto que en este momento está a la espera de gente interesada, ¿no es cierto? ¿No? Que pueda, que pueda pues, eh, comprar la idea, ¿verdad? Y, y emprenderla. Y empezar ¿no? a trabajar, sí. Y sí. Son dos principales que trabajo. ¿Vale? Y como les digo, va a ser el único en el mundo con esas características. No hay otra maqueta así. Bienísimo. Los otros países, digamos, a ver si tiene la, la, el videito de Guatemala. Es Ajá. un país una belleza. Esa, esa maqueta está en la tierra. Entonces la gente va a visitar, pero mira de lejos. En cambio, en este tiene que caminar, tiene que ver a un costado, tiene que ir a Cochabamba, tiene que ir a Santa Cruz, Qué Fantástico, así. Una maravilla, buenísimo. Bueno, sí, Eduardo, minguito. ¿cómo hacer para contactarse con usted? ¿Alguna persona, alguna empresa, institución? Sí, algún este, funcionario? Eduardo, Cacheco, ¿no en sí. 725? ¿725, 25, 25, 25, 750? 50. Vamos a repetirlo, 725, 25, 750. Si no se comunican con la producción a través de nuestra línea de WhatsApp, nosotros les faciliza, facilitamos el dato. Eduardo Pacheco, 725. Arsadum, ar, exactamente. 725-25-750 es el número de teléfono, ahí lo tienen en pantalla, ¿sí? para comunicarse con él y de pronto... Pues eh, darle algunas ideas, emprender juntos la, esta aventura eh, de hacer este sí. hermoso trabajo, ¿no es cierto? No, para mí, sería ideal, no, sería, lo de, lo de sería, sería buenísimo, ideal. Eduardo. Estamos bueno, a, estamos a tiempo. Estaremos atentos, ¿sí? ¿sí? En función a cómo vayan las cosas, nos, nos, nos vas contando y nosotros felices aquí de, de acompañar esta muy buena iniciativa, ¿sí? Un Blinito, lindo trabajo. Que Blinito, siga todo adelante, ¿sí? Este es para ustedes. Ajá. Con todo cariño. A ver. ¿Nos trajo un presente, Eduardo? Sí. A ver. ¿Qué tenemos acá? Ajá. Con de Bahía. Ah, qué bonito. Un este, mapa mundi político. Qué bonito. esto tiene la, la, la particularidad sí. que todos los países están en, en abecedario. O sea, A, B, C, D. Ah, qué belleza. Afganistán, su capital, Kabul. Habitantes, qué superficie, sí, idioma pasto persa. Su moneda, Afganí. Su ubicación, B9. Los números arriba y abajo. 9, B. Afganistán. Ah, qué bueno. Y este, este es, es mapa mundi político, político y este es físico. Exactamente. Físico. Aquí, tiene aquí tenemos todos los accidentes geográficos. Ríos, grandes cerros. desiertos. Y también los, los, los, los principales estrechos. Ríos principales no ponen ningún mapa salar. Nosotros ponemos el salar. Qué belleza. Qué maravilla, qué lindo trabajo. Y esto usted lo, lo tiene ahí. Ya lo, lo he hecho, ya, ya tengo listito. Y, ¿y usted solo lo comercializa, está, ¿qué hace? Sí. Ah, buenísimo. Está revisado por la normal. Yo trabajo, yo he estado de, la, de la escuela cartográfica. Ah, mí, buenísimo. Pues, buenísimo, ¿no? buenísimo. Oye, qué bueno. Y mira, ya había ya la, fíjate. Tiene nuestro nuestro loguito. Ah, qué maravilla. Buenísimo. Este hay que ponerlo en algún lugar. Este, no sabes la información que tienes aquí. Completo, ¿No? es un atlas de pared. Fantástico. Es un atlas Maravilla. De pared. Oye, buenísimo. Vamos a repetir el número de teléfono, por favor, para que se comuniquen con Eduardo. Sea para acompañar esta iniciativa, este proyecto de la, de la, del mapa, ¿sí? del mapa o eventualmente para eh, ver estos materiales que están realmente muy buenos, muy recomendables. 725-25-750. ¿Esto te dejaré? ¿Te lo eh, claro este? que sí, muchísimas Bien. gracias. Eduardo, un, un placer. Un placer. Un gusto, eh, lo, no, lo mismo. Lo gracias mismo. A Ojalá cara. esto vaya, prospere la idea del mapa, nos va a encantar acompañarla. Sí, no creo que sí. Y, y gracias por el presente. ¿sí? ¿Por qué? Pues? Ha sido okay, un placer. Reglito. Muchísimas un gracias. Lo mismo. Hasta luego. Bien, vamos a hacer una pausa, son las 10.24.